2018 viene con todo Y es que nos muestra una de las bandas Que está pegando pero fuertísimo No solamente en Estados Unidos, también en su país Y en parte de Latinoamérica Nos referimos a los chicos salidos del 2015 Desde Miami CNTO, y es que tienen unas rolas Increíbles, súper moviditas Con un nipo súper, súper Candente, súper, súper chévere Que te va a animar, que te va a aprender que va a poner La fiesta en un segundo Para que la bailes con tus amigos, para que la bailes Con tus chicas, las fans los los adoran, y es que esta banda, conformada por Richard, por Christopher, por después por Joel y por Eric, está sonando, pero con todo. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Tu nuevo álbum titulado de, con el mismo nombre, CNCO, es el número uno en ventas en este 2018, y además, además, es el biggest debut del año, o sea, el mejor debut del 2018. Y es que sus rolas la neta están pegando súper súper chido Porque tienen unas cancioncitas y tienen unas participaciones súper súper cool Aquí les hemos empezado a hablar un poquito Aquí les vamos a dejar una muestra para que ustedes lo vean Para que las pongan en sus fiestas y se pongan a bailar Porque la neta te prenden sus rolas hey, La noche está para un lento Y solo yo son un par más De éxitos que este disco trae Además de una de las canciones Que está sonando pero buenísimo Uno de los éxitos de este año Con más de 15 millones de reproducciones En Youtube y un par de colaboraciones Más como lo son Bonita Y no me sueltes, la banda siempre sí, sí, está estar pegando súper súper chévere Aquí abajo te vamos a dejar los links Para que puedas escuchar el álbum completo Para que lo puedas escuchar, para que lo sigas en todas Sus redes sociales y lo sigas en Youtube Porque la neta te van a encantar Mi nombre es de manera, sus comentarios otras bandas que si quieren que hablemos y nos vemos en el próximo video.